Yo, yo, oh, oh, oh Jueves 29, 13 am, créeme que no es leve El asco que te tengo es grande como tu maldad Tengo el asco que sienten los dioses por humanidad Es como el asco de un hijo maltratado por sus padres Un colega mexicano dijo, esto es un desmadre Ya no hay perro que te ladren, hay más versos en el frasco Le contaba a mis compadres por qué tengo tanto asco que profesaba resultó ser solo un fiasco, y el asco por tu mentira se me inspira a escribir hoy día. asco por tu cobardía, hoy ni te trago ni te más. Más como lo que escribía, no había escrito por andar por ahí. Chiquito tropecé con un peñaco, afectó mi mente. De saberlo, habría llevado un taco Como no estar confundido, no pudiste comprenderlo. Las paredes no responden, o es que yo no puedo irlo. Esto tengo que escribirlo, aunque tú no puedas leerlo. Del otoño que nos Bien, pensé que harías del invierno, verano. pero no sé si te descubriste, no. o te vi de otra manera. Matosísima por fuera me hace ver como un villano. De otoño no. que no vio nacer, hiciste primavera. Él va no. bien, pensé que harías del invierno, verano. pero no sé si te descubriste, no. yo te vi de otra manera. manera por fuera me hace ver como un villano. Murió la flor, ya no hay mano, tu mano y la mía ya no. Formarán un corazón, murió la consilería, Yo no voy a vivir arrastrándome con. Quiero contaminarme, quiero desintoxicarme de las náuseas que me inspiras. Empezaré por tu foto porque siento que me miras. Ya no me dirás mentiras ni te me dirás atado. No estaré jamás estado aunque a ti dormí amarrado. Enredado entre tus piernas, abrazado a tu cintura. En el centro de un conjunto entre decepción y amargura. En un sentimiento propio de un deudo por sus difuntos. Creía que sería madura la vida no estando junto. Del otoño que no vio. Hacer, hiciste primavera, todo iba bien, pensé que harías del invierno verano. No sé si descubrirte, yo te vi de otra manera, hermosísima. Por fuera, por fuera, por fuera. Haces ver como un Nace villano, como un villano.